Ahora sí volvemos del, del corte del corte abrupto que tuvimos porque eh, tuvimos la entrevista con Game Blue River hace unos minutos atrás duró casi una hora la entrevista estuvo bastante entretenida pero lamentablemente por temas de conexión no, no estuvo disponible agradecemos a nuestro proveedor favorito por ello guiño guiño cambiar, sí. <ríe> tendría que cambiar no mi hay, edificio <ríe> no, hay, no hay mano no, no hay mano no. No. pero de todas formas eh, para no hacer menos la entrevista igual la grabamos íntegra va a estar subida eh, dentro de estos días en nuestro canal de youtube y si lo ven por favor comenten y vean la forma de apoyarlo porque nosotros queremos que Kane que, eh, vaya levo. no es fácil no pues es fácil ya, ya pero están... no es imposible Sí. Nada no, Imposible, Simón, ni no, una wea. No, tal como el Tenecan que se cayó. <risa> ah, Agarro la fruta, prohibida, wea. Sí. Y cagó el <risa> Oye, si yo dije, de mal a peor, de mal a peor vamos hoy día. Claro, pero aquí estamos, aquí estamos, aquí Buena. en cualquier momento. <risa> claro, bueno, entonces, bueno. antes de que las catástrofes sigan llegando, vamos con las noticias. Porque igual dijimos de que íbamos a hablar de algunas cosillas que surgieron esta semana. Entre ellas, uh, el anuncio del Evo y de, de, de la Capcom Cup, que lo estuvimos conversando en la entrevista de Kane. Así que creo que por esa parte no lo vamos a volver a mencionar porque lo estuvimos mostrando. Eh, ¿Te parece ese corto yo? Correcto. Dale. Ya, mira, no. a, aprovechando que ya hablamos harto en quién, lo vamos a hacer cortita, ¿cachai? Hoy te vengo con una efeméride y dos noticias que probablemente. Una una triste y la otra penca. La efeméride es que hoy, hace hoy 22 de febrero, pero hace 21 años, se lanzó en Japón el Jet Set Radio Future. ¿Qué era, bueno? el que sería la secuela Uy. La secuela del Jet Set Radio, famosísimo juego, ya legendario a esta altura, un, uno de los verdaderos íconos de. La Sega de la trinca y en general. Eh, una banda sonora maravillosa. Aquí fans de Hideki. Del tío Hideki a, absolutamente. Eh, ah, y ah, eh, ah. que hasta el día de hoy aún no tiene un relanzamiento más allá de la versión de Xbox 360. No, hemos, ah. no tenemos el Jet Set Radio Future en Steam, por ejemplo. Lo cual igual es terrible. Pero no tan terrible porque si ustedes saben dónde buscar... ¿Saben dónde lo van a poder encontrar? ¡Yar! Etcétera, etcétera, etcétera. <ríe> Póngase en Ah, entre paréntesis, hablando de Get Radio, algo inspirado, que estuvimos conversando del Hi-Fi Rush. Creo que anunciaron que van a sacar la banda sonora en Steam hace poco. Así que, para nice. que nice. O nice. sea, perdón, en Spotify. No, mejor. Eh, no puedo. Ya, no, no, no cacho nada, así que ahí lo vamos a estar hablando después cuando salga. Lo, ahora, la noticia triste que traigo, porque yo, tú sabes, ustedes saben que el branding acá eh, siempre es en la peor parte eh, Es que, eh, escucha, no sé si podemos ponerlo en stream, el sonido en sí Pero sí, probablemente si yo les digo, les menciono el logo de Playstation, el el Playstation 1 El jingle suena en su cabeza sí Es difícil de... <risa> sobre todo cuando te leía el disco ya. Sí. Bueno, lamentablemente, lamentablemente, una de las noticias que se dio a conocer hoy es que eh, el compositor de ese jingle, eh, Toru Okada, falleció. Falleció eh, el, a la edad de 73 años el 14 de febrero, hace aproximadamente una semana. El día eh. lo enamorado encima. Es interesante, sí, que los japoneses dan como esas noticias a conocer como tiempo después, ¿cachai? Mm. Me imagino que es un tema de, de respeto y cultural también. Pero, hermano, no, PlayStation no sería lo que lo que es sin ese jingle. No, de hecho, hace poco se viralizó también un video, creo que del mismo Sony, que ponían la... La, el jingle de introducción de la Play 1 en una televisión enorme, eh, creo que fue en TikTok, que se viralizó hace poco, porque, claro, eh, es, es como de esos sonidos que te marcan también, ¿no? que, que Es como que es, es una tontera, porque en realidad es como un sonido que es como, ya, cuando antes de que se inicie el juego vamos a tener algo, queremos tener algo, ya, ¿qué vamos a tener? Ya, un sonido con el logo, listo. Pero son esas cosas que te van quedando con los años que uno de repente no se da cuenta. O sea, es parte... Yo creo que la mejor forma de describirlo es parte de la identidad de la consola. Que al final, por ejemplo, todos conocemos el, el jingle de Sega, el jingle de, de SNK, ¿cachai? El, del, el de la Game Boy Advance, el de la Game Boy Color, ¿cachai? El de la GameCube. Tupu tupu tupu, el, de la GameCube tupu tupu. el de la Drink, ¿cachai? Entonces ya es como... Una, una tradición que, se, que de hecho existía, por ejemplo, la Sega CD también tenía, la Famicom, el, la, la versión de CD también, o sea, la, la versión mm -hmm. de disco, no de CD, también tenía su jingle, entonces era como parte de la identidad, parte del branding. Entonces, mm -hmm. eh, ese jingle en particular, ¿caché, el de PlayStation, probablemente, en el contexto de PlayStation, es parte de los sonidos. Y de la identidad sonora icónica de la consola. Con, por ejemplo, otras cosas. Como, por ejemplo, el sonido de alerta de Metal Gear. Sí. Eso. Que, que tenéis toda una generación que si tú les pones el signo de exclamación, escuchan esos sonidos. Este, lo mismo que si ven el símbolo de PlayStation en esa época. Así que eso. Bueno, como, como dato interesante también para, para cerrar la noticia. Él estaba eh, en preparación. Para presentarse Iba a tener una presentación en vivo Wow. wow. Sí, él estaba recuperándose en, eh, Porque está en hospitalización ¿Cachai? Él había tenido una fractura eh, eh, en, en, Hace no mucho ¿Cachai? Pero él, lamentablemente no pudo presentarse ¿Cachai? Porque, mm -hmm. bueno, falleció, lamentablemente o, Oye, otra de las contribuciones que él tuvo Es que él hizo música para Mother Sí ¿Eh? ¿Cachai? y también tocó, eh, fue compositor para animes como Tokyo Godfathers. Sí. Así que él definitivamente. Un crack. Su legado vive. Sí. Ahora, ¿sabéis qué otro compositor estuvo haciendo noticia últimamente? ¿Quién? Mick Gordon. Otra vez. Ah sí. Sí. Pero esta vez es por una razón completamente diferente. Aunque de nuevo se relaciona con la plata. Y aunque y no me vaya a creer. La número 7 te sorprenderá. Lo que pasa <risas> es que. Uno de los lanzamientos que va a ser como también. Grande a nivel de juego. Está en estos días. Es Atomic Heart. Este juego que es como una. Una oda a la estética soviética. Que está muy influenciado. Por juegos como Bioshock. Y por. Eh, bueno, Fallout En el sentido de que hay un enfoque en la narrativa y en la construcción de personajes y en la exploración. Mm. Eh, hubo varias ha, ha tenido, ha hecho noticia, una por inicialmente por el impacto que tuvo este juego, por lo que se venía presentando, pero eventualmente han, han surgido, han, han salido a la luz bastantes temas controversiales. Mm. Pero vamos a ir, mira, vamos a ir uno por uno. Y ustedes van a ir reaccionando a lo que yo lo voy mencionando. El primero ante todo, yeah. y quizás el que probablemente sea como el, el, el más destacado, es que el estudio que está desarrollando este juego, que se llama, que tiene un nombre que realmente se me olvidó de ir a buscarlo, pero se llama así, eh, se llama Estudio de Desarrollo de Videojuegos de... ¿Qué? Estudio de Desarrollo de Videojuegos de este juego. Ya, yeah, eh, de la Topic Hearts, eh, se habla de que tí, si bien es cierto, son un estudio basado en Rusia, que eventualmente se mm -hmm. movieron, se trasladaron a Chipre tras los problemas con la, con la con guerra, con las sanciones, para evitar precisamente las sanciones que eventualmente surgen en Rusia tras la tras la invasión de Ucrania. Ellos se alega, se alega que ellos están igual relacionados con el gobierno ruso en parte porque ellos están siendo financiados por una de las compañías tecnológicas que son parte del Estado de Rusia. Por ende, eh, eso ha llevado a muchas voces, entre ellos, el mismo gobierno de Ucrania, a boicotear el juego. Bo y boicotear el juego, que algo que se ha vuelto como muy... Muy popular después de lo que pasamos con, eh, Hogwarts, con Legacy. Hogwarts Legacy. ¿Te das cuenta? Eh, ha tenido un pacto bastante importante porque... De hecho, el gobierno ucraniano... Está directamente llamando a Microsoft... A Steam y a otros storefronts... A bañar las ventas del juego. Onda, que el juego no se pueda vender. ¿Cachai? En, eh, porque directamente el juego está beneficiando de forma indirecta pero lo está haciendo al gobierno ruso mm. ahora el estudio que el estudio es Moonfish, Moonfish ahí, ahí no me... sí sí ellos empezaron a tuvieron que salir a dar declaraciones de que ellos efectivamente no tienen una asociación con el gobierno ruso que ellos están ahora basados en, en Chipre entonces por ende igual son un equipo internacional y el juego tampoco otro de los comentarios que se ha hecho a lo largo de, de, del juego es que es básicamente una, un vehículo de propaganda soviética debido a la naturaleza del juego. A, a tal punto que, de hecho, eh, parte de la estética que ellos buscan es precisamente la rusa soviética en un futuro eh, no apocalíptico, pero sí un futuro alternativo. Y eh, a tal punto que ellos tienen como estas como animaciones no sé si alguna vez han visto animaciones rusas o animaciones a nivel de la rusa soviética que tienen esta característica super única, sí. pero eh, que lamentablemente tiene, eh, se, se dice o se, se menciona que tienen parte de estas animaciones bastante contenido de tipo racista. quizás oh. o sea, fallaron algunos filtros. Toma, como... el, toma. Bueno. Para, para decir, oye, quizás no, no es la forma de tocar este tema, pero que en contexto sí, pero cuando tú lo miras fuera de contexto quizás no es quizás la mejor forma de presentar este contenido. Mm. Así que, o sea, este juego está cargadísimo de controversia, eh, que si bien es cierto, hay, en un punto de vista súper objetivo, tú puedes ignorar estas estas cosas, porque no son elementos que sean propio el juego, sino que en el contexto en el que se da este juego como producto, ¿cachai? y no como lo que te está vendiendo el juego en sí, a nivel de gameplay ni nada por el estilo, esto no es postal por ejemplo ¿cachai? pero sí eh, es como cuestionable, como se presenta de nuevo como el concepto de como juego esto, sabiendo lo que eso implica o juego esto, sabiendo de que a lo mejor estoy apoyando este tipo de cosas, etcétera. ¿cachai? jugar un juego efectivamente, de, jugar a Tommy Hearts efectivamente te hace apoyar al gobierno Rusia y a la invasión de Ucrania es como mm. a un debate moral, quizás medio cabezón para, el, para, para lo que genuinamente tú quieres decir, que como detecta un juego de ser pium pium ¿cachai? y ver lo, los gráficos claro. ¿Cachai? porque el juego no es malo, según las reviews no es malo ¿cachai? Claro. Y, y, y es posiblemente mm. uno de los highlights de este año lo cual además hace que. Estuvo este de... estuvo en la E3 o algo, comentaron? Sí, sí. No lo recuerdo. Sí sí, sí, sí, estuvo en los últimos. De hecho, en los Game Awards estuvo. Se, se presentó ah, en los Game Awards, Sí, ¿cachai? Entonces, eh, por eso quizás también hay un elemento bastante. potente a la hora de sentarse a jugar. Quizás no al mismo nivel. No, no al mismo nivel de lo que pasa con, obviamente, Hobart Legacy. Que hay un tema súper definido y es súper claro cuál es el punto que tú podías hacer al decirle a la gente que no juegue Hobart Legacy. ¿Cachai? Claro. Ahora... Eh, para, para terminar como este, este tema. ¿Cuál es uno de los... O, de hecho, IGN le sacó unos reviews como dos días atrás y el puntaje que le dieron fue un 8. ¿Cachai? 8 de 10 así que es oh, genuinamente un, un juego bueno, bajo eso de esta claro. madre ¿Cachai? ahora, cuál es el tema cuál es el, el tema al final del día acá eh, yo decía, hay un compositor metido en este juego, que participó y que se llama Mick Gordon que lamentablemente no se involucrado en un tema chongo así, pero esta vez sí le pagaron o sea, él sí recibió lo, ah. la compensación que corresponde por su trabajo, ¿cachai? Bien cordón, claro. Ahora, probablemente está ahí en el en el, en la lista de los, probablemente, los compositores más pulentos que hay ahora a nivel de la industria. Después de sí, su bueno. trabajo boom, y en otras cosas. Y él, él decidió personalmente que iba a donar todas las regalías que recibiera por parte del juego a Ucrania. Así Ay, como en wow. el... Porque él derechamente dijo, yo no tenía idea de la afiliación que tenía el estudio con el gobierno ruso. Y por ende decidí donar todas las regalías que yo recibo por parte del juego a los esfuerzos de la Cruz Roja Ucraniana. mira Wow. ¿Cachai? Entonces es como, ya, yeah, hay como, está el debate del juego siendo bueno, siendo malo, y está el debate del juego. ¿Cachai? ¿Sobre es genuina, es moralmente correcto jugar un juego con estas implicancias? ¿Cachai? Claro, tendré, habría que ver realmente cuál qué tan verídicas son las acusaciones de del, del Link, digamos Porque yo creo que no, de repente puede ser un caso particular, pero bueno, Rusia es un caso particular eh, en el que realmente reciben efectivamente plata de Rusia, es plata de estatal para todo, y no sé pues, por eso digo, es como que igual estudiar un poco el caso, pero se entiende igual que lo quieran boicotear, pero a la vez como que siento que el boicoteo como que tampoco ayuda porque ya les pagaron, entonces como que no sé, es, es un tema más complicado y más largo de lo que parece. Este, y bueno. Esto ya como para pa cerrar mi sección ¿Cachai? Y quizás que no es tan malo Y de, de paso va a ser un tema Que va a ser entretenido eh, Que Valve Hace poco, literalmente hoy ¿Cachai? Eh, lanzó un comunicado que bañaron Más de 40.000 cuentas De Dota 2 Bajo la eh, Bajo Sospecha de estar Usando programas Tear Party para, eh, para hacer trampa. Todas peruanas. <risa> ¿Y, wow. no. ¿Y cómo lo hicieron? <risa> no. No, espérate. ¿Y cómo lo hicieron? Sacaron un patch así, super piolita, con información que normalmente no estaría visible. ¿Cachai? Que es información que obviamente tú no veís... porque es información que te da ventaja... sobre los otros. Uh -huh. Y usaron eso para hacer que los huevones que estaban usando estos programas vieran esa información. Y se marcaran automáticamente como gente que estaba haciendo trampa. Ah. Todas las cuentas que tuvieron acceso a esa información, que usualmente tú no tenías acceso, porque obviamente, esta y onda como, por ejemplo, tú, que tú podáis saber, no sé, po, ¿dónde estaba cierta persona en el mapa? Si tú pudís ver eso, la única forma que tenéis que hacerlo, podéis hacerlo, es con ayuda de un programa externo. Y literalmente, eso te marcó al tiro como eh, elegible para un ban. Ya. Yeah. ¡Guau! Wow. Así que, excelente Veamos si eso también es un eh, Es un paso hacia El problema que tienen otros juegos eh, De Valve, con el tema Del cheating, ¿Cachai? Con el tema de los bots Y todo ese tipo de cosas sí. Porque En Team Fortress y en Counter Strike También es un problema bastante grave Sobre todo porque estos juegos, desde que pasaron A ser free to play, eh, han sido eh, objeto de múltiples Problemas de bots, de cheaters Y todo eso, a nivel global Así que vamos a ver si es la eh, eh, esto es el primer paso dentro de una iniciativa más grande por parte de de, de Valve y con eso termino mi noticia. Oh. muchas gracias, gracias. <risa> <risa> <risa> ya voy yo entonces Patu. vos dale, dale ya dale. voy a hacer una recontra, recontra mega speedrun y hablando de Rusia que justo estábamos hablando de eso que fue la penúltima noticia del Metaru les quería comentar que salió un tráiler de una película de Tetris. Yes. Ahora, ¿cómo será una película de Tetris, dirían ustedes? ¿Se van a ver todo el tiempo, güeyitas cayendo una encima del otro? No. Yes. Supuestamente, esta película, si ustedes, bueno, no si vieron el trailer, bacán, si no lo han visto, chequéenlo. Pero es una película basada en el desarrollo de Tetris y como en el caso muy particular de, de cómo llegó a ser, de cómo fue que se contactaron desde Rusia con Nintendo. Eh, etcétera, etcétera etcétera Tiene muchas cosas bien interesantes No sé qué tan verídica es No he hecho la investigación a, eh, las investigaciones del caso Pero eh, Esto estaría saliendo el 31 de marzo En Apple TV No recuerdo si va a salir en, en, en la pantalla grande O va a salir directamente en no, Apple No, directamente TV. en Apple TV Ya y de todas formas, si desean tener un poco más de contexto, hay un par de documentales que cuentan la historia del Tetris. Eh, una hecha por la BBC mm. y el otro hecho por The Game Historian. Ah, ya ver. Ambos son sumamente buenos. Y obviamente el. El de Game Historian tienen como un factor más. más. más más atractivo, que el, el de la es más basado en las personas y el otro es, es más basado en el hecho entonces se podían poner varios ah. aspectos de, de, de la historia, se complementan bastante bien entonces ya con eso, con, por lo menos tienen un contexto de, ya, eso es porque mucho de, de esto tiene fantasía, pero de por sí igual el trailer saca buenos guiños hey, Oye, y creo que sería primera vez que se hace una película sobre el desarrollo de un juego Comercialmente no, no hablando, seguro. creo. Creo que sí, ¿no? Creo que ese sería como el hito, además, de esta película. Eh, bueno, y hablando de películas y de videojuegos, se anunció, si no me equivoco, hace un par de días, que Bloomhouse Productions, que para la gente que no lo sepa es una productora de, de cine, conocía por eh, tener algunos de los mejores títulos de horror, eh, y de terror del género de horror y terror en el cine de los últimos años con cosas bueno que para algunos pueden ser como gustos culpables pero hay algunas otras que no por ejemplo Get Out es una película que a mí me encantó está eh, esta última película de Ethan Hawk en la que sale como con una máscara uh -huh. no la he visto pero dicen que es muy buena eh, y también ha tenido otras cosas como actividad paranormal y La Purga este, a mí La Purga en lo personal me gusta muchísimo encuentro que es bueno, una tremenda película y muchos, muchos, muchos otros éxitos, eh, cosas que incluso no están dentro del, del género como muy plush eh, pero bueno, básicamente son una productora de películas que eh, abrió una división de no sé si, no sé si desa decirle desarrollo, pero digámosle desarrollo por el. For the sake of the argument sí. como de, de, de videojuegos. Como, como una especie de incubadora casi Porque lo que entendí yo Es que lo que van a hacer es a ayudar Equipos de juegos indie con financiamiento Esto con financiamiento Si no me equivoco De eh, menos de 10 millones de dólares Para que puedan sacar sus juegos ya yeah. Así que e igual es, me parece importante Y de hecho es importante también recalcar Que ellos están trabajando en este momento, en la adaptación cinematográfica de Five, Five Nights at Freddy's también. Sí. Cosa que yo creo que probablemente le va a ir bien. Era bueno o mala. Y el reboot de Spawn <ríe> también. Sí. Así que me parece interesante. También es como de estas cosas, ¿viste? Estas mezclas entre eh, adaptaciones cinematográficas y Netflix que está haciendo cosas con videojuegos. Ahora esta, estas mismas empresas que producen películas. También están viendo como el otro lado, ¿no? Ok, tenemos todas estas cosas, tenemos toda esta historia estas IPs que tenemos Y de repente podríamos hacer juego pasada en ellas también Y eh, financiar empresas que ya estén trabajando en cosas similares, ¿cachai? Eh, me parece... Sí, consonable. podría ser un intermediario entre ser un publisher y ser un estudio Claro Así que, claro, The Black Phone, si no me equivoco, es la película de... El teléfono negro, o el teléfono oscuro. Mm. Es la de esta última de Ethan Hawke. Que creo que, si no está en el cine todavía, salió hace poco. Sí, esa generó eh, bastante ruido el cuando salió, así que... Ahí. sí, sí, sí. Bueno... Salió el otro día, de hecho me la pasaron la noticia los, los cabros, Pato, Juan y, y Metaru, me la pasaron ahí por el Discord de nosotros eh, el otro día y les comentaba, y creo que leí la noticia en un momento como a las 4 de la mañana, abrí el teléfono así como para ver dos minutos internet <ríe> y la vi como en el medio del insomnio, pero eh, se anunció una actualización para eh, The Radical Dreamers, la última versión de Chrono Cross, que está obviamente en Switch, que está en Play 4, que está en Steam, y anunciaron que van a estar con este parche arreglando hartos temas de frames, de, digamos, de rendimiento del juego, etcétera, etcétera. Así que me parece súper bien, porque la verdad es que... Eh, a pesar de que a mí igual me, me, me gustó harto el remake, me gustó harto el, el poder jugarlo, sí tiene hartos problemas de rendimiento. Y de hecho, el Metaru lo vio porque me vio una vez streamearlo en mi y canal no lo de Twitch. Pude, no lo y pude creer. Con, en Unos bajones así de rendimiento de la nada. Así que, bueno, igual a pesar de eso, igual es, es, me parece importante como jugarlo porque. Eso le da luz a Square Enix de que la franquicia todavía está viva, todavía hay gente que le encantan los personajes, que le encanta la música, etcétera. Y eh, además le agregaron hartas como detalles de historia y otros tipos de cosas. Así que si lo quieren jugar, yo creo que con este parche es posible que sea mucho mejor de jugar, <ríe> básicamente. Ojalá. Ojalá. Y por último tengo la noticia de algo que yo creo que nos sorprendió a todos. Si no me equivoco fue ayer el anuncio Sí. Eh, y se anunció por las redes sociales de Minecraft que va a haber una colaboración de Minecraft con Mega Man X no con cualquier Mega Man, no con Mega Man Clásico no con eh, Battle Network que va a tener un, que va a tener el lanzamiento de la edición de la nueva edición ahora sino que con Mega Man X el uno el primero el original y básicamente es una recreación del juego dentro de Minecraft es decir, podéis jugar contra los jefes están todas la etapa eh, podéis usar trajes de X de cero, de hecho creo que hay más de un traje de X que podéis usar está como, está como completamente recreado el, el, el juego dentro de Minecraft y creo que al fandom de Minecraft que por un lado no tenía ni idea de qué estaban viendo y por el lado de x tampoco tenía ni idea de qué estaban viendo. Así que, me eh, Fue una mezcla Una mezcla Muy rara Una cosa que salió Absolutamente de, de, de No sé de dónde Pero bueno Es algo que Mucha gente fue como No tenía idea Que necesitaba esto Pero ahora lo necesito Así que bacal No Este es el Mega Man 64 Que nunca tuvimos Sí Exactamente Pero bueno Eso si quieren chequearlo, está obviamente en todas las redes sociales de Minecraft y creo que en algunas de, de Mega Man oficiales también retuitearon, repostearon la colaboración. Así que vayan a checarla. Eso por mi lado el día de hoy. Bueno. Bueno, muchas gracias Tenecan. Eh, por mi parte, tengo un par de anuncios editoriales. Primero ya la de Leo dije que lo íbamos a saltar porque ya lo estuvieron conversando bastante con, con Kane. Pero. Se vienen, se vienen State of Play para mañana. Y el Pokémon Direct. Que sí. es el 27. Celebrando el Pokémon Play Creo que anunciaron que en el Direct van a estar hablando de un third party muy importante. Todo el mundo cree que es como ya, Final 16 sale ahora. Sí, dale, ya. Sí, dámelo. Now. Así que ojalá se manden un buen trailer. ¿Eh? Sí, ahí vamos a estar esperando qué que es lo que van a estar anunciando por parte del State of Play. Y vamos a estar comentando todo la próxima semana para saber cuán, cuánto nos decepcionamos o cuánto hypeamos. Exactamente. En otras noticias, ¿se acuerdan de Ver 1, el Clasicón? Sí. Ese que Robio sí, sí. en algún momento, el que el estudio de desarrollador, lo sacó y los, los usuarios vieron lo tanto que lo tuvieron que volver a colocar. Sí. Bueno, oficialmente muere. No. Sí, por parte de Robio sacaron un comunicado que eh, analizando sus modelos de negocio, van a dar de baja el Robio Classics Angry Birds eh, a contar de mañana. Así que tienen hasta uh, hoy día para descargarlo en el App Store de Google y, se paga. Google. y sí, este era el que se pagaba. Pero era sin publicidad. Mm. Así que se dan por, obviamente, lo que le da dinero, que son publicidad y microtransacciones. Obvio. Obvio. Sí. Ahí eh, está la mano. Sí. Así que para la gente que le gusta hablar de la preservación histórica, es el momento de descargarlo porque no lo van a volver a tener. En otras noticias, y hablando de preservación histórica, ¿se acuerdan que eh, el edificio emblemático de Sega que estaba en Akihabara lo habían cerrado? Sí. Bueno, vuelve en forma de Bandai Blanco Arcade. Me duele. Ah. Me quema, me lastima. Sí, esto justamente Oye. un usuario lo publicó a través de Twitter indicaba de que el edificio clásico, el Gigo, eh, lo, lo logró restaurar Banda en Manco y van a estar anunciándolo su apertura el próximo mes. Me duele, me lastima, me quema. <risa> Pero, pero, pero igual es como el, el, el mal menor. Así que lo vemos de esa forma. O sea, esa cuestión va a estar llena de Tekken. Muy posiblemente. Tapado Tekken. Si, sí, tapado Tekken y en juegos que hacen que sea Sony Sekai. Y que todo el mundo quiera volverse Sony Sekai. Sí, verdad. Ah, el, el de los Tekken, no de The Sí, también va a estar plagado de taiko Sí. Ah, están todos, todos los tambores rotos en a de disposición totalmente y en otras noticias para que vean que lo habíamos armado súper cortito porque el cruce iba a hacer la entrevista es que salió un tweet por parte del del ring hoy día indicando de que ya han vendido 20 millones de copias Hablando de banda Narco, decís tú, encima. Claro, oh. hablando de banda Narco. Así que de forma oficial... Sí. De forma oficial creo, creo que es el título más vendido de... Del estudio Front Software. Igual se lo merece, sí, el juego es, es espectacular. Pero... Para asombro de nadie, creo que sigue vendiendo como pan caliente. Primo. Oye, estaba viendo la lista de, de los juegos más vendidos ever y las ventas no llegan a 20 millones todavía para abajo. No, digamos, de, no. de los juegos más vendidos. No, no. no, Te falta, te falta. Falta. Pero no está tan lejos tampoco. El Modern Warfare 2 vendió 22 millones, 700 Ahí está, justamente. Ah, está, está, está por ahí. Va, sí. va para allá. Oye, ahí San Juan comentó de que le da morra al Taiko. <risa> sí, es muy bueno el juego del Taiko. Sí. Me gustaría jugarlo más. Bueno, y con esto damos cierre a esta edición de la Cuatrifuerza. Muchas gracias a los que nos vieron en este ratito, porque. El momento previo con la entrevista con Kane, lamentablemente nuestro internado decidió no trabajar Uf. pero sí vamos a dejar la entrevista completa disponible en nuestro canal de YouTube al igual que este programa y el resto que lo estamos subiendo poco a poco debido a que eh, estoy esperando a que me llegue el disco duro para seguir trabajando y ya se me llenó <risa> y ahí eh, eh, al filo ah. intentando sacar las cosas pero sí se viene próximamente al igual que las varias cositas que estamos trabajando y recuerden que nos pueden encontrar visitar en Paua.cl o Paua.cl dependiendo de la recesión nos pueden encontrar en Facebook, en Instagram, en Twitter en Youtube y en Twitch La Guadalajara está saliendo eh, los días miércoles a contar de las 8 de la noche y eh, yo creo que ya el próximo programa va a ser como el último de verano. De edición Summer, porque Me ya va a estar. ¿no? Calor. Sí, pero ya va a ser como el, el, el último de febrero. Y yo creo que de ahí vamos a tratar de organizarnos para ver cuándo cuando salimos en, en nuestro horario usual. O si lo dejamos definitivamente en, en esta fecha. En este horario. Y también Absolutamente. recuerden que también nos pueden encontrar como pagua.cl. Eh, www.pagu.cl en eh, nuestro sitio donde pueden encontrar artículos, reseñas eh, noticias sobre videojuegos cine, televisión, eventos y mucho más, chicos sus redes arroba Tenigan en todos lados, y tengo un anuncio eh, editorial si se quiere no. eh, acabo de subir un video nuevo hoy día que es de Shovel Knight, así que si lo quieren ir a chequear, lo pueden ir a chequear en mi canal de Youtube, y estamos Uy, trabajando para usted no. con un cover de Sonic Frontiers que va a estar saliendo el mes que viene Mis, ¿Mish? Está llegando muy bueno está llegando muy muy bueno buena. Eso Buena buena ¿Y Metaru? red social? ¿Yo? Sí arroba PX en todos lados igual yo recomiendo que no me sigan porque hablo locuras afuera así que <risa> así que ahí lo vamos a estar también colocando en la descripción de la entrevista en eh, la red de eh, King Blue River sí. y, y donde el, eh, también el Discord que nos pasó para que lo puedan seguir, para que obviamente si que quieren meterse en el mundo fighting puedan consultarle y también eh, puedan apoyarlo para que puedan movilizarse para el ego, eso chicos nos estamos viendo, cuídense hasta la próxima semana, chau chau Chau chau...